Estamos hechos bolsa en la buitrera. Cuéntanos más de tu elongación. <risa> <risa> Sir William, ¿estás en estado para contarme un poco sobre tus pedales? Eh, sí. Tus pedales que los vimos hace un rato y este creo que está bastante decente. Sí. Pero muéstrame el otro, por favor. Ah, no, no bien. me lo quieren mostrar. ¿Cómo? Oh, ¿cómo se Pero esto, decía Germán, que es una técnica especial, ¿pum? ¿cachai? Que te permite Doblar el pedal, bajar la radio, y flexnabo. ¿Yo dije esa weá? Sí. ¿En serio? Wey? Era una nueva tecnología que flectaba el pedal con, con tu pie. Como mi ex -pedale. para poder. ¿Cómo se llama? Porque tú, ¿cómo se llama? Bajáis el talón y ah. <risa> Bajáis el bajáis, Bajáis la pata, el tobillo y metí el talón para adentro. Claro, y el pedal te apaña con ese movimiento. Podrían salir esto, pedales boba. que se han articulado para tener más movimiento. Oye, ¿cómo te han dado con el agarre de estas cuestiones? Filete, pues bueno, no sé, weón. El otro día hicimos una prueba. Mira. Estoy con toda mi fuerza. Ah, como para que se baje. Ah, y no no sale. Así que yo creo que eso es suficiente. Lo que me llama la atención de este es que, claro, como tú decías, es cóncavo. La se mueve. Es cóncavo y eso es bacán. Pero estos de acá afuera son más finos y están más abajo. Seguramente porque están gastados, weón. Bueno. Es como la forma del pedal, pero... Pero son re cómodos, bueno. y la plataforma es bastante ancha, entonces es rico. Si, sí, es eh, grande. estos yeah. son re parecido al wow. Spank. Y tiene... es que el Spank tiene el cototo, el cototo el cototo ya, claro, no tiene el cototo, que no el tenga sistema, el tema el eje y el buje es como lo mismo. Si, sí. sí. y tener eh, eje para comprar para... Sí, sí. sí El eje vale 20 lucas, y los bujes valen 10, entonces igual... Puta, te ahorra y este pedal cuesta como 140 yeah. 140 sí, Wow, es caro puede <risa> iniciar mi pedal <risa> <risa> Muchas gracias, Guilherme Nikos Solo llevo uno Solo <risa> llegó, nos falta un Nico sí, y todavía no, no llega Nico ¿ocupáis plataforma cala No Plataforma no ¿Y estos qué son? No tengo idea nada que me dan eso lo... De hecho, <risa> lo escogió un amigo oh, Son los que mejor se ven de todo ¿Sí? <risa> <risa> Hay como unas líneas así si tan decentes le faltan uno unos pies, pero se agarran bien están bacán, no son tan anchos, aunque son un poquito anchos y es grande la plataforma sí. ¿Qué sale acá? Thunder 220 ¿Qué sale ahí? No sé, ¿se debe ser Thunder Edotec Redotech. ¿Redotec? ¡Ponle nombre a tus pedales, pues, hombre! Ponele... Redotander Redotander, Redo ya, yeah, me gusta Está que se te da un pin acá lo puedo, lo puedo dar vuelta, se lo voy a poner a mi pedal, weón. Te lo voy a robar al toque. <risa> Qué más, man, man. Me gané, perro, me gané, me lo llevo. Oye, ¿y estos pines cómo te han andado? ¿Tienen buen agarre? Sí, tienen buen agarre, pero se sale fácil, weón. ¿Se salen fácil los pies? Sí, no, ¿Sabéis qué no, es? Los pines, los pines se sueltan fácil Ah, los pines se sueltan sí, sí, fácil Tengo hace mucho y ya tengo varios menos ya. Pero se agarran súper bien al, a la zapatilla bro. ¿Y hace cuánto tiempo los tenéis porque están apretaditos? Son como cuatro meses más o menos Ya, perfecto Muchas gracias Nico Sobreviviente ¿A dónde viene el Nico? No, bien. ¡NICO! Y mis pedales Y estos pedales son los mismos del review y están bastante ajustados todavía. ¿Cuánto tiempo llevo ocupando estos pedales? ¿6 meses? ¿Te los pasaron con la bici? Me los pasaron casi con la bici. Los cambiamos eh, La bici la cambiamos, no, tú la cambiaste antes, te las la 10 como hace nueve meses. Esta es la trampa de YouTube. Voy a poner la cantidad de meses que llevo ocupando los pedales por aquí. Al lado de William Wallace y su cara de seriedad. Que no la pueden ver porque está desenfocada. <risa> y... ¿Y qué? He perdido pines. Hay un pin que falta. Hay otro pin que falta, pero el pelo de la cola, los pedales han aguantado bien y no son los más delgaditos del mundo, pero son bastante delgados acá tiene una, una forma un poco cóncava en este lugar de acá y te da agarre parejo prácticamente en todos los pines lo ocupo con esta zapatillas. Ion, que le pusimos Ion like a Lion, en hoy te tengo un tip del día <risa> tip del día, vamos por un tip del día Tú te quejás todo el rato, ah, es que se pierde el foco. Te voy a enseñar algo. Así es clic y mantenía petado. ¡Wow! Pero vas a enfocar siempre esa distancia. Sí, y cuando queráis re tenéis que volver a hacer el mismo sistema. pero, pero como estamos grabando para allá, tu tip no funciona. Tip del día. Tip del día <risa> que <risa> nadie vio. Nico, llegó tu momento. Tenemos que hablar sobre algo muy sensible para ti. Para mí? Un tema íntimo. <risa> ¿Estás expectante? No. ¿Estás preocupado? Sí. ¿Tienes susto? Me da miedo. Me da miedo. ¿Miedo ah, ¿Temor? ¿Ansiedad? Queremos saber sobre tus pedales. ¿Qué son tus pedales? Me han hablado historias de tus pedales. Lo Muy que tío, pasa tío, es que, tío. bueno, lo barato sale caro. Y... <ríe> si <Así> partimos de <ríe> tra, por sí. favor ven para acá, ven para acá. <ríe> lo barato sale caro. Bueno, me salieron como 30 mil pesos. Quería algo delgado, con buenos pines. ¿Pero, esto, pero están bacanes tus pines? No. Pero... ¿Pero qué pines? <ríe> pero no los di vuelta. ¿no? <ríe> <risa> ¿Qué, qué, pasó aquí? ¿Qué se pasa aquí? Es no sé por qué se salen de solamente un lado Por, qué? por el hilo, pues, Claro, porque ves? esta es toda la estructura Este pin lleva todo el tubo por dentro Ah, tiene todo un hilo Entonces, metido, metido claro, ahí dentro es todo el tubo hasta acá Entonces todos los, los pines que van atornillados aquí se me salieron se te salen todos los de este lado y los de este lado se mantienen, ¿no? Sí. ¿Y en los dos pedales igual? en los dos pedales igual. Claro, pero ¿cachai por qué o no? Porque por un lado tú estás presionando y estás haciendo fuerza en el sentido del hilo, y por el otro lado es al revés del sentido del hilo. ¡Qué mentira, William <risa> la... si mismo, ¿Qué ¿Alguien le cree a este tipo? <risa> pero si es todo el mismo sentido del hilo para arriba, ¿no? Claro, pero aquí se apretan por la derecha y aquí se apretan por la derecha también. Sí. Ah. ¡No me crean nada! puras patrañas Influencer, <risa> man, 100% ¿qué, ¿Qué pasó? Oye, pero se, de, de, de, de ¿Hace cuánto tiempo los tení Llevo como 4 meses con eso cuatro meses y se mantiene súper bien el eje si sí. No sí. tiene juego, nada no, ¿Y ¿qué, qué tal te han funcionado los pedales de resina? Quiero ver estos pedales Aparte de que se te salen los pines eh, no me han funcionado super Mocionan, bien, bien. Perfecto, <risa> buen agarre El tema es que eh, no sé, se me salen los pies bajando el, Y llama, si es que donde se, donde se me salen Entonces tengo que volver a, a, a, a, a poner, poner el, el pedal En la forma que tenga los pies de arriba Ah claro, si tiras claro, sí, claro Porque si me tiras <risa> al otro lado no vas a olvídate. <risa> se, olvídate, <risa> se, olvídate <risa> que peludo A ver hagamos una, una prueba de concepto Este es el lado Con pines Y agarran bacán este es el logo que ojalá te peguen en <risa> no. la canilla. No, estaba buscado. No, sí. <risa> Está pues es gran valor. Gran no, hay valor. Tienes que ser no. valiente para. <risa> va. <risa> ¿Y tus pedales? Son parecidos a esos. Son igual. Pero parecido. con más pines. <risa> Pero, Pero estos son de aluminio, ¿no? Son de aluminio. Sí. Ah, estos son, los, oh, estos son los BP. Oh, clásico. Clásico. Tiene un, tiene un pelito de juego. Pero esto se les puede cambiar el eje a los BP? Y la otra vez lo desarmé para ponerle un poquito de grasa porque lo giraba así, y se Y le puse lo desarmé, yo creo que voy a tener Perfect. ¿Y estos cuánto te costaron? Como 20 lucas. Guau. Wow. En, wow. en la tienda de la X. Son, son un poco más anchos. Son un poco más de efecto zanco, pero no son tan anchos como para que moleste, yo creo tienen tremendos pines, jamás me gustaría pegarme un canillazo con esto sí. ¿Cómo está esa, esa canilla de rajada? De <risa> Creo que hay unos cuantos ¿no? Un poco de canillazo en esa canilla, weón. Sí. <risa> ¿Y sabes si tienen repuestos de eje y todo el tema? Eh, no, no, no pregunté O oh, por 20 lucas en realidad están bacanes, weón. Yo pensé que estaban más caros ahora Yo pensé que habían subido de precio sí. los BP Se me hacen muy chiquititos La plataforma es más chica, sí Claro, pero, pero eso igual es por talla de calzado, o sea hay pedales que le tiran talla, tamaño de pedal por calzado Claro, tiene como ML, o sea claro. tamaño de plataforma pero yo creo que esos tienen una sola talla Toda una revelación sus pedales de chiquillo, ¿eh? ¿Tú tenías unos pedales blancos antiguamente? que eran Yo tenía, ah, no, y no, el pan. esa, no. no, no eran blancos, eran los, los pan, pan o oh, sí, no. sí. sí. Tenía? que tenían, eh, tenían ciertas cosas choras que eran muy delgados y como los de Willy pero estaban destinados a, a agarrar este juego no, no he visto el pedal de Willy ya yeah. oh. <ríe> hasta que se cae la verdad lo chero es que los de Willy no tienen el cototo los míos tenían un cototo acá que tenían un rodamiento y traté de pedirme el kit para cambiarle todo el eje y el kit traía los bujes del eje pero no traía el rodamiento entonces era como una tontera hacerle mantención si el herramienta estaba pegado, pegado, onda, no giraba. un kit de eje y un kit de buje aparte. En los HT es lo mismo. No es lo más práctico, debería venir una completa Este William Wallace sabe mucho más que yo, ya lo veo como una amenaza. Demasiado. Entre eso y los Octane, ¿cuánto lleva? Lo Octane One. Ah, yo tuve los Octane One que tienen los pines gruesos como. eran demasiado gruesos los pines. Eran parecidos a esto, no eran manchos, no tenían nada agarre. Le dije al Matisori, pero no, no quiero ni mostrar estos pedales. Man. Así que esos fueron seis pedales de seis bicicletas distintas. Mario sigue elongando, Tisek. Dígame, querés hablar conmigo sobre tus pedales? Estos son de resina, son de resina. Compraban el Express, en AliExpress, en AliExpress y están a toda prueba. En serio, eh, en el grupo mandé un video donde. Casi me caí en estos recinco. ¿Ya? ¿Casi? <risa> Casi me caí en estos Y acá tengo un vivo ejemplo de unos golpes que le he dado. Le he dado como tarro en los Rock Garden y no se han quebrado. Qué loco que le haya podido pegar por dentro ahí. No. Y aguanta con todas las resinas. Con todo. No le ha pasado nada. Le pegaba las piedras. ¿Y sabes si o... tenía repuesto el eje para cuando agarro más juego? Sí. ¿Sí? Debe tener, porque se puede desmontar el eje. Pero que se, se desmonte. Se eje sellado. Eso sí. Debe ser buje, me creo de ser rome esto. No tengo vida. Pero al final no importa si total costaron ¿Y la 6 lucas. <risa> ¡6 lucas! Luca? 6 lucas. mil ah, pesos, chilenos, No te creo con envío y todo. Con envío y todo. ¡Wow! Y es grande. ¿Hace cuánto tiempo los tenéis? Desde antes tienen 7. Debe tener por lo menos unos 8 meses. 8 meses. Tienen un poquito de juego pero... Sí, yo creo que por todo lo que han pegado. No es brutal. Sí, me la ¡Muy bien! ¿Va a ser chino? <risa> ¿Va a ser chino? Bacán. muchas gracias señor. Bueno, André, fue, fue lo mismo que entré en esa tienda. ¿Me quieres contar sobre tus hermosos pedales? Eh, los son los Hope F20. ¿Hace cuánto tiempo los tenías? Estos están apretaditos. Los tengo hace un año. Los compré por lo mismo porque compraba pedales de 20 lucas, de 30 lucas. Y al final en un año tenía que comprar tres juegos de pedales. Y hice la inversión, compré un pedal que me costaron 98, creo. ¿98? Y hasta el día de hoy no me han dado ningún problema. Bacán. Son... La plataforma es medio cóncavo, trae esa superficie como estria que es como una lija, más los pins. Perfecto. Sí, se ve... se ve que acá tiene un poquito más bajo. Se ve como plano más que nada, pero tiene los pins asomados, rígidos. Y la plataforma igual, es... la, la encuentro un poco chica, pero igual es grande. Y le he dado rocazo fuerte también. Y ha aguantado Había todo. Y ha aguantado todo. ¿Existe el. el kit para sí, reemplazar las piezas sí, de sí, Existe el kit y el pedal. Viene con los pines para ponerle y viene como con 60 pines de repuesto. Ah, o sea, no que Si te los sacas o se te rompen, Tení repuestos cambiando los pines. Bueno, hay pedales que los pines ya los venden como en este lucas. Sí, no, trae una bolsa llena y viene en la caja. Bueno, y tenías esos pedales y no vais a tener otros pedales mucho tiempo porque los lo cambié de bici sí. en bici, ¿no? Sí, de hecho los he tenido en la Snap, los tuve en la Polygon y ahora los tengo en la pero Siempre me los llevo conmigo. Espera, ese punto yo creo que... Si, si, vaya, si vaya a seguir ocupando Montetubio y plataforma por mucho tiempo cuídate, comprarte unos pedales buenos que te dicen bici y yo creo que vale mucho la pena Yo por eso lo hice, al final cambio bici, pesco mis pedales y me lo llevo <risa> Muchas gracias Andrés, muéstremelo todo Son unos Stamp 3 de Cran Brothers Están bastante buenos ¿Hace cuánto tiempo los tienes? Hace un año Le he dado durísimo también y más que rayas De hecho ayer le cambié un par de pines Aquí sabes que esos son los nuevos Perfecto, eh, se pueden reparar, le puedes quitar eso, no sé cómo se llama, pero lo puedes reparar también El eje El eje eh, ¿Y Hay repuesto y todo, sí, repuesto. tiene que tener sí. repuesto Y lo que sería bueno que hace un año que están y mira cómo están, Estamos están súper suaves bien. Perfecto, y no tienen juego, no <risa> <Lo tienen> juego <risa> No es tan bacán, y la mira, plataforma, vaya, es... debemos ser populares como La <risa> plataforma es grande, <risa> esta es, <el> <risa> este es la talla L, hay una talla M que es un el poquito el más, más chico el tamaño más grande, pero es grandecito como te digo, Ayer empecé a hacer un poco de mantenimiento que tenía unos pines que se habían metido un poco, otro que se medio quebrado, así que eh... había comprado unos pines de repuesto y también voy cambiando. He tenido tres bicicletas y los he ido rotando entre las tres. Ah, buenísimo, también los tenía hace sí. en... ¿Y esos pedales cuánto salen? Si mi memoria no me falla, me costaron eh, 90 dólares. ¿90 dólares? Sí. Comprar afuera de... Eh... Y los de me afuera son grandes, son más o menos gaito. Son los que más me llaman la atención porque como que todos acá tienen un ángulo sí. para la roca y estos son casi planos, pero no creo que afecte mucho. Si le voy a pegar una roca el pedal se va a trancar igual. Sí. Pero no Esta es la única buena. parte que veo que puede sucumbir algún día. Ojalá que no lo haga. <risa> sí, ojalá. <risa> Bacán, gracias, Tahir. Estamos en Cross Mountain y se me ocurrió que veamos... los pedales de los chiquillos que tienen acá. Más... Con permiso. <risa> ya, señor, véndame sus mejores pedales. No, Dios. véndame... Anda, vamos en orden. ¿Cuáles son los más económicos que tenéis? Pues los más económicos que tenemos. El Octan One. El Octan One. Yo tuve, una experiencia, HM. yo tuve una experiencia con One que fue con estos One y veo que la tendencia se repite, estos pines son muy gruesos y son tan gruesos que no se meten en las zapatillas, el, el, pedal, el pedal se siente bacán de eje pero los pines son tan gordos que no, no agarran muy bien las zapatillas y si te fijas acá el, el eje, está casi alineado con estos dos pines de acá y acá tiene otro taco que también te separa la, la zapatilla de, del pedal. Y por eso no tuve muy buenas experiencias con estos. Estos son pines no removibles, que también me parece que estaría teniendo el mismo problema, pero son pedales de 20.000 pesos o 50.000 pesos. Si le cambiáis los pines, el pin de repuesto para pa estas cuestiones, ¿no? Pin de repuesto no tenemos eso. Ya. Yeah. El día que los tengas, puede ser una buena opción. Pero la otra opción por el mismo precio tenemos los DMR, el B12. Tiene con rodamiento sellado y tiene con un pin que es bastante más chico y tiene mejor... Este... Claro, este es como... Eh, Fundido, ¿no? Sí. No es mecanizado. No. Pero es plataforma totalmente plana, el eje se ve cóncavo. Estoy tratando de hablar lo que veo del pedal de inmediato. La plataforma no es tan grande, pero es suficiente. Y son bastante delgaditos. Así que... ¿Sí? sí. ¿Y estos cuantos valen? Valen 49, 9, 90. Ya, Estos me gustarían como una opción para una bicicleta económica que le quiera hacer un upgrade Lo bueno viene con rodamiento sellado ¿Lo puede reemplazar? Eh, este? Se pueden reemplazar los pines, los chicos de DMR traen absolutamente todos los repuestos, pines, kit ¿Rodamiento etcétera. o bujes? Yo creo que acá caben bujes más que rodamientos, ¿no? Me tendría que... Los míos creo que son con bujes, pero con bujes de buena calidad era como los y los que agarraban juego con todo. Y estos también están los kits de, de legión, ¿no? De este no, no tenemos kit. Ya, o sea, si se te gasta ese buje o lo que sea Creo que este era sellado. Sí. Se, sellado. se gasta y... Ahora, por el hilo que veo que tiene, ¿eh? Yo se puede adaptar uno... Por el hilo que tiene, yo creo que lo podéis poner estos estas mismas pinas que son los clásicos. Claro. En vez de esa tuerca gigante que no, no te, no te agarre. Esta no va a tener mucho agarre. ¿Qué más tiene, señor? Siga con su presentación. Tenemos los fire ahí. Oh, en tres hermosos colores. En tres colores, ¿eh? para combinarlos con tu bicicleta. Cáchale, este también tenía el eje repuesto. Ese no está el eje repuesto, no tenemos aún el repuesto. Ya. ¿Lo tendrán algún día o...? Sí, yo creo que sí. cuánto salen estos pedales? 59.90. 59, Cáchale. Ay, esto la plataforma ser... un poco más grande y el B12. El análisis del pedal Este es mecanizado, se nota por, por la construcción También se ve que es plano Esta plataforma es harto más grande que... Esto está más alejado acá, pero esta plataforma, esta plataforma se ve más grande que la realidad es más larga Un poco más liviano También un poquito más liviano Es más livianito Claro, los pines atraviesan desde abajo entonces es mucho más fácil sacar un pin que esté, que se haya cortado con algún piedrazo Eso también, claro, tú le pegás este pin, se dobla y sacar el cabezal. Algunos probablemente ya pasaron por esa experiencia y en un drama. Pero en esto se dobla y podéis cortar la cabeza quizás y sacar el, el pin directamente por la carrera Gracias. Y estos fueron los más bonitos que vi cuando llegué y se me ocurrió empezar a hacer este, esta grabacioncita. Estos son los peales de el mismísimo Sam Hill, triple campeón mundial de Enduro. <risa> esto es no proof. no proof. Estos son totalmente planos, totalmente planos hasta el eje. Tiene también los pines pasados desde abajo hacia arriba, así que con recambio no hay mucho problema. Repuesto del eje como para que el pedal dure más. Tenemos repuestos. Este tiene repuestos. La plataforma es, es grande. Es, es tan grande como el, como este, yo diría que este un poco más largo, este un poquito más corto, pero es casi lo mismo. Eh, es pedazo de plataforma, está bonito el pedal, eh, se ve el mecanizado. Oh, este es hermoso. No soy fan de no -Pro, pero esto está tan lindo los pedales. Güey. Si quieres sentirte como Sam Hill, ¿eh? <ríe> dale un Aquí like. Opción, ¿eh? <ríe> <ríe> ¿A qué tipo de persona le recomendaría estos distintos tipos de pedales que tenemos acá? Bueno, sin duda estos pedales son para una persona que esté recién partida. Quiere cambiar los pedales de plástico que viene su bicicleta, sin duda que es una buena opción por un precio bien razonable. Ya si queréis si quieren tener un poquito mejor de grip con las zapatillas, nos pasamos a este lado. Si buscamos más plataforma, eh, me inclinaría por los fire eyes. Y si ya buscamos tener un poquito más de. De performance, de... no sé, de chaya en la bicicleta, sin duda que están los, los Sam Hill. Y estos son una opción bastante económica. ¿Cuánto me habéis dicho que costaba? 79,90. 79, 79. El pedal que estoy ocupando, el, el DMR, que sería el hermano grande este. ¿Cuánto vale mi pedal? Aproximadamente 120 mil pesos, estos valen 80 y se ven buenos. Yo en mi bici andaría con estos feliz. echa El mecanizado que tenéis dentro. Perdón, el VOLT, tu pedal vale 109,90. Bien, no es tan caro. <risas> Cabe resaltar que fue el pedal, el pedal que tú estás usando ha salido no sé cuántas veces el mejor pedal eh, plataforma. Que viene con una pequeña con calidad y la hacer un pedal... Muy por experto, y por todos los expertos y revistas internacionales. Que... A Cristian Burr no le costó mucho convencerme de que probara su pedal porque cuando lo probé sentí que mi pata se quedó pegada. Anda bien. Y te, está el kit de repuesto. ¿El kit de repuesto de ese pedal como cuánto saldrá? Pues mira, ahí tengo que juntarle a los, a los chicos de, de DMR. si vas a ver la información, mental. la vamos a poner ahí, ahí, ahí en la descripción. <risa> <risa> Nada, invitar a toda la gente que está usando fijaciones a que prueben las plataformas, les van a sacar todas esas mañas que vienen y que, bueno, yo creo que tú eres la persona más indicada para hacer el llamado a probar las plataformas. Yo, claro, si uno parte con plataformas se da harto el tema de que uno se apoya demasiado en el pedal para que el pie esté fijo a, a la bicicleta y se pierde un poco la presión que uno hace con el, con el manillar para mantener la bicicleta pegada al cuerpo. Eh, hay personas que prefieren por mucho las la fijaciones, pero creo que las plataformas, desde mi punto de vista, te dan más versatilidad, te puedes subir a la bicicleta con zapatillas de skate, con zapatillas de bici, con lo que estoy ocupando y le dan más esa versatilidad de llegar a agarrar la bici y andar. Eso es de lo que más me gusta y el deseo de poder sacar los pies para tirar un crankflip o sacar las patas y jugarte las canillas en el intento, así que de cross ahora me están haciendo los vídeos <risa> <risa> muchas gracias matías por tu colaboración así que si te gustaron los pedales de los chiquillos o la elongación de mario dale un like <risa> si tiene algún amigo que esté buscando algún tipo de pedal para su bicicleta desde el rango de cuánto costaban como 130 130 mil pesos esto no me acuerdo cuánto valen o oh, o, o con, con, con fijación o 20 mil pesos ganador indiscutible ¿no? <risa> <nuevo>. <risa> compárteselo y suscríbete al canal por seguir viendo videos esto? ¿Sí? Me, siento, me, me siento un idiota hablando de esto <risa> nos vemos en el suelo